Esta es la sexta parada que hacemos en la ronda que vamos recorriendo, José María y yo, por toda, por toda Navarra. Nos reunimos, además, hoy con las zonas de Batán, de Borchiriac y de Malerreca. Y, bueno, queremos contarles, pero también que ellos nos cuenten. Les vamos a contar bueno, pues, cómo el Gobierno de Navarra apuesta por un desarrollo sostenible en la zona. Y quiero poner varios ejemplos claros. ¿no? Toda la inversión que se está haciendo en la Nacional 121A... Además, estamos ya en fase de licitación del, del último tramo, un tramo que además eh, va a tener muchísimas mejoras y esto va a suponer que al menos se duplique el presupuesto inicial por todas las mejoras que gracias también a, la, a las aportaciones que nos han hecho desde los ayuntamientos se van a introducir. Mejoras también que va a haber en salud, en el sistema de salud, de hecho, se van a incorporar para tener una plantilla estable, ocho profesionales sanitarios, entre médicos, pediatras, médicos de urgencia, etc. Apostar por la estabilidad de la plantilla es apostar por la mejora de la calidad de la atención sanitaria. Va a haber también inversiones muy importantes en temas de educación, se va a reorganizar toda la oferta pública de formación profesional, un nuevo centro de formación profesional en Oronoz Mugaire, con una inversión estimada de unos 22 millones de euros, más allá de toda la gratuidad del transporte, de educación, de bachiller y FP de primer grado, que afectará como a unas 200 personas, la gratuidad de ese transporte. Y luego, bueno, pues algo que también eh, aquí eh, los municipios ya nos demandaban en otras reuniones que hemos tenido aquí, que es el tema de, de vivienda. Eh, se han puesto en marcha ocho viviendas de protección oficial en Vera, y ahora están en estudio otras tantas más en la zona de, de Bastan que, bueno, pues el vicepresidente detallará a los alcaldes y alcaldes. Gobierno de Navarra Nafarro Acó Gobernua.